Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar Internet DI Console. Eh, en apariencia es muy sencillo pero algunas personas me han comentado que tienen problemas sobre todo a la hora de lanzar jack audio y bueno la solución incluso está en la página oficial de Internet y Console, es que hay que hacer, antes de lanzar el programa por primera vez, un este pequeño paso, ¿no? un paso que casi todo el mundo omite y que por ahí empiezan los problemas. Así es que vamos, vamos directo a, a esto, abrimos el, el centro de software de Ubuntu, si ustedes prefieren instalarlo desde ahí, escriben esto y les va a aparecer obviamente el programa y acá pues les aparecerá instalar y simplemente le dan clic se instala y listo el otro modo como ya saben nos vamos a terminar esto le dan enter y listo rápidamente se se instala yo ya no lo no le daré entre porque ya lo tengo instalado pero bueno eh, la omisión una cosa muy importante también antes de que eh, de correr o de trabajar con este es instalar el alza mixer este este es un programa muy, muy útil, muy necesario además, porque es un controlador de audio con el que trabaja en conjunto el controlador también, el de Jack Audio, y la verdad es que si no lo instalan van a tener muchos problemas para, para utilizar Internet eh, DJ Console. Así es que como segundo paso, luego de instalar el primero que les acabo de comentar, no olviden de instalar el mezclador de eh, Genome Alsa eh, bueno, ahora antes de correr el programa lo primero que tienen que hacer es correr manualmente este, el controlador de audio de jack esto en primera para ver si ustedes tienen activado en su computadora eh, la fun el funcionamiento de audio en tiempo real porque si no lo tienen activado en tiempo real, entonces por más que intenten y borren y vuelvan a instalar y todo, este, pues simplemente Jack Audio no va a funcionar. Entonces, primer paso nada más para comprobar si ya lo tienen, es poner un pequeño código que incluso los voy a dejar acá abajo. Lean su computadora. E inmediatamente después de reiniciarla, eh, Internet DJ Console funcionará sin problema alguno. Más sin embargo, si a ustedes les aparece este mensaje de error que les voy a poner aquí, lo único que tendrán que hacer es un pequeño cambio. Bueno, si ustedes ven eh, una pantalla como esta o si ven que en su terminal aparece un mensaje como el que está aquí, este en amarillo, el que yo resalté en color amarillo eh, quiere decir que tenemos que hacer un pequeño cambio en un archivo de configuración es, no es nada complicado, es muy fácil eh, aquí obviamente esto va a aparecer con los colores de su terminal y todo, lo, todo el asunto ya saben, en negro y con letras blancas o moradas pero bueno, yo ya tomé este ejemplo de la página de Internet de hoy la manera de ilustrar eh, el posible error que les pudiese salir y cómo se va a corregir entonces bueno vamos a hacer un pequeño cambio simplemente en este archivo limits.com y enseguida les muestro cómo se hace bueno tenemos que hacer este pequeño cambio que les comentaba eh, en un archivo config eh, esto permitirá a jack audio eh, funcionar en tiempo real de manera automática entonces, vamos a entrar a Nautilus como superusuario. Una vez que estamos ahí, nos vamos a Equipo. Vamos a la carpeta ETC. Nos vamos a Security. Y la encontramos, miren. Y vamos a abrir este archivo. Limits.com Lo abrimos en mi caso con heavy o con cualquier otro editor de texto, lo único que vamos a hacer es agregar esta pequeña línea al final del autochipo. Haya lo que haya anteriormente, no importa, ustedes solo tienen que agregar este pequeño comando, arroba audio espacio guión espacio rtprio espacio 99. Lo escriben, yo de todos modos los dejo en la descripción del video, le dan guardar, lo cierran. Una vez que lo cerraron, lo que van a hacer es reiniciar su computadora y tendrá que funcionar aparentemente sin ningún problema. Tienen que ir a el gestor de paquetes Synaptic, lo abren, obviamente le da su contraseña. Van a poner aquí mp3 y listo bueno que necesitamos de mp3 necesitamos simplemente ver que estén eh, instalados tres archivos uno es este que es como una librería del archivo LAME o sea que es este los voy a seleccionar y este Oops este, este y este esos tres archivos fíjense que estén en verde, que estén instalados si no están instalados, instalen. esto que va a hacer les va a permitir poder transmitir audio en formato MP3 desde Internet DJ Console. como se instalan desde paquetes Synaptics es muy fácil, lo señalan en su caso, aquí va a estar la opción marcar para instalar dan clic sobre esa opción después le van a dar clic sobre aplicar y se instalarán Recuérdalo, es muy importante porque si no van a tener problemas para hacer streaming con audio en formato mp3 bueno, eso es todo por ahora espero que el video les haya resultado instructivo y les haya quedado claro si les gustó, por favor eh, suscríbanse y compartan, dejen sus comentarios, nosotros siempre tratamos de responder a todas sus preguntas, a todos sus comentarios, sean estos a favor o en contra, eh, y bueno, espero que les funcione y hasta la próxima.